Pupana. Solo han pasado unas horas. Tu aroma lo siento en mí. Qué feliz entre tus brazos. Qué bonita me vi en ti. Todavía Quédate un ratito más Apuremos esta noche La vida ya se encargará Siempre llego tarde Las cartas que me tocaron Me besaron en la frente Como el humo de tabaco Estoy perdida entre la gente pésame un poquito más no te vayas que tengo miedo de tus cartas y que me digas doble o nada no me digas que no puedo que no volveré a buscarte que lo tuyo es esperar